Hola. Me alegró mucho amigos de desde YouTube el otro día estaba pensando hacer algo divertido para nuestro canal confianza amigos de desde YouTube voy a hacer una temporada creepypasta así mi canal estará a punto del crecer espero que les guste mucho amiguitos de YouTube este video la historia está te punto de ver este error en la casa de campo espero que disfrute este video comencemos relata su historia mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas que ella presentía que ahí había algo, algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía tranquila, se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos, como rasguños en la pared, los perros aullaban hasta morir, y a veces cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura obscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura, y se retorcían en oídos de terror. Bueno, así pasaba. Un día decidimos mi abuela, mi hermana y yo ir de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito, completamente en el campo, cerca había un riachuelo, mucha vegetación, etc. Desde el momento en que llegué me sentí tranquilo, no sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro es que era en pleno día, como a las 12 o 1 de la tarde, y se sentía un miedo y una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos a las escondidas en los lavaderos bajo una covacha, entonces mi primo y mi hermana salieron a traer algo y me quedé solo. Empecé a sentir un miedo indescriptible, nunca había sentido algo así. Presentía que algo alguien estaba detrás de mí, viéndome, mirándome, entonces salí precipitadamente, con el corazón en un hilo, porque sentí que si permanecía un minuto más ahí solo con eso atrás de mí iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi primo y mi tía abandonaron la casa porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo, veían como si hubiera un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más, y alguien más les dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que decían que los atormentaba todos los días, día y noche. No sea ciencia cierta que sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable. Bueno amigos espero que les haya gustado finalizado en día de hoy el video, si te gustó mucho como siempre no se olviden darle la manito arriba a comentar qué te pareció el video amigos de youtube suscríbete, activar la campanita cuando te lleguen notificaciones diciendo ha subido un video y hasta la próxima soy Paola Leticia, adiós.